Con su permiso, diputada presidenta, diputadas y diputados de esta décimo séptima legislatura, medios de comunicación, personal de este Poder Legislativo, señoras y señores. Hoy, primero de mayo, conmemoramos el Día del Trabajo, en homenaje al Movimiento Obrero Sindicalista de Chicago de 1886, que demandaba el reconocimiento de una jornada de ocho horas para mejorar sus condiciones laborales. En México, la lucha por los derechos humanos en el trabajo también tuvo su expresión en el movimiento social que dio lugar a la incorporación de los derechos laborales en la Constitución Mexicana de 1917. La libertad sindical es uno de los derechos laborales reconocidos y tutelados, en primer lugar por nuestra Carta Magna y asimismo por organizaciones públicas e internacionales en las que México participa. Con la Organización Internacional del Trabajo, nuestro país ha firmado y ratificó su convenio 87, que precisa reconocer la libertad sindical como parte del derecho humano al trabajo. Los convenios que nuestro país firma son vinculantes, es decir, tienen fuerza de ley y deben cumplirse. Es responsabilidad del Estado y de este poder legislativo el velar por los derechos de los trabajadores de la administración pública por lo que al atender la armonización de la ley en materia de libertad y democracia sindical, es una tarea que atiende oportunamente la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta legislatura. El día de hoy, quienes integramos la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía, sometemos a la consideración de este Pleno el dictamen con minuta de decreto por el que se adiciona el artículo 84 bis y se deroga la fracción 5 del artículo 90 ambos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Ejudi Ejecutivo, Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. Se trata de una reforma con significativos cambios a la ley vigente. Primero, un nuevo artículo, el 84 bis, que establece la elección de las diversas de las directivas sindicales a través del voto personal, libre, directo, secreto, de cada uno de sus afiliados, con una previa convocatoria emitida con una anticipación no menor a 15 días, misma que será del conocimiento de los miembros del sindicato y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con la misma anticipación, lo cual dará oportunidad de verificar el procedimiento de esta elección. El segundo cambio es la derogación de la fracción 5 del artículo 90, que textualmente establecía la prohibición a los sindicatos del gobierno para poder adherirse a organizaciones o centrales obreras o campesinas. Esta reforma es importante y aún más grande en su alcance real, porque consolida los derechos de los trabajadores como derechos humanos al vincularlos con la libertad de elegir a sus dirigentes, de sumarse a otras asociaciones gremiales para fortalecerse y promover la ampliación de sus derechos. Como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es mi deber legislar con una visión incluyente, plural, justa, legal y es por esto que se realizó el estudio de una iniciativa que formaba parte del rezago legislativo, por su vital transparencia para garantizar la libertad y la democracia sindical que tanto anhelan las y los trabajadores del Estado. La reforma que estamos presentando a este Pleno Legislativo para su aprobación es parte de los cambios progresivos, sistemáticos y de la ampliación de los derechos laborales que la Cuarta Transformación ha impulsado a nivel nacional en materia de justicia laboral, libertad y democracia sindical, y a los que nuestro Estado se ha sumado con una plena convicción. La reforma que hoy proponemos, al incorporar el artículo 84, es congruente con el principio de la democracia sindical, en la medida que establece un mecanismo idóneo para promover elecciones transparentes al momento que los trabajadores eligen sus, re, sus representantes y dirigentes sindicales. La de, derogación de la prohibición para que los sindicatos de gobierno puedan adherirse a otras organizaciones mayores con frentes centrales y confederaciones también es congruente y sirve a la libertad sindical. Es de esta forma, como en esta legislatura las y los diputados de la Cuarta Transformación trabajamos a favor de un mejor Estado, con trabajo y justicia para sus trabajadores y de un Quintana Roo fuerte y unido, con su mira muy puesta en un futuro de bienestar para todo su pueblo. Es cuanto. Gracias.